Hola, galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y en este caso, en esta Princesa estamos en Made Night Funkin', un nuevo mod eh, que vamos a jugar contra Garcelo No sé, pero es un mod que he visto que es súper famoso. Y dicen que es una historia muy. Muy triste, pero que, que mucha gente lo ve, así que bueno, vamos a vamos a grabarlo porque si mucha gente no ve, pues entonces lo vamos a grabar, ¿no? Vale, ya empieza, vale. Bueno, vamos a ver. A ver. Es una canción como floja, ¿no? Una canción como... Muy fácil, la verdad. ¿Por qué le sabe el humo de su boca? De colores. Creo que es porque está como ahí fumando ¡Ay, pochito! Eh. Como... No fuméis Porque ese hombre es tan malo que fuma Es malvado Conseguí la primera canción, y es súper fácil. Three, two, one, go. Está como ahí cansado, no sé qué... A ver, pues. ¿Eso continúa con la canción? ¿Es que está como tosiendo por fumar? No lo sé. ¿Eso es de la parte de la canción o es? Es que está como tosiendo. Es muy fácil, la verdad. Enseguida, Ajá. a ver, eh. <risa> ¿Cómo es que he fallado en esa? Terminada la canción, segunda canción conseguida Eran tres canciones, no he visto Pero ahora es la última, se supone ¿Eh? ¿Qué pasa este? Ay, Dios, ¿qué pasa? Como una animación, que... espera Espera. ¿Qué es su cuerpo ahí detrás? Es un fantasma, acaba. Oh. O sea que quería verme así. Creo que eso se ha acabado así. Ah. Está bien. Eh. Además, ha sido por mi culpa. Bueno, es que... Creo que es como que... Y ahora es un fantasma. Y no sé si se va a complicar la cosa de seguir fácil, porque esta es lo anterior que tan fácil, eh. Yo veo que es fácil, eh. A ver...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 I was a man. Yo he terminado la tercera canción. Se supone que he terminado todo. A ver. Ya. Eh, espera, ¿y otra canción? Hombre. Eh... Eh... No sé, mejor. Es que... Voy a tardar mucho. A ver... ¿Qué pasa ahora? Ah, vale. ¿Cómo falla en esa? Oh, está en Oh, estoy desapareciendo. Ah es que la última canción solo es como una despedida de porque como ha muerto pues iba como a irse así y entonces era como un, la última canción como una despedida ya entiendo por qué dicen que era triste <risa> ¡Eh, eh, eh! Esta parte me ha costado siempre, pero ahora es como que le pilla un truquito y ahora no me cuesta casi nada. Esta parte es otra que más me cuesta, aunque siempre me la fácil. Ay. ay. Pues nada he fallado lo admito he fallado Three, two, one, ni intenta repasármelo por... por todos me merezco un like si me lo consigo en este momento no me lo podía pasar ni el fácil en este momento, este momento, este momento este... pero creo que lo voy a conseguir Tan rápido que estoy fallando, siento fallos, pero que me pasa, bueno, normales. es. es. Eh, es balística en, en nivel difícil. Ah. Espero que os haya gustado. Denle like, suscribiros y adiós. <risa>